Sí. Empezamos. 25 cosas sobre mí. Mi postre favorito. seguía saliendo Tai que era mi increíble totalmente así que os imagináis al nivel que llegué de fanatismo y uh, bueno era en VHS cuando lo grababa así que... Fado. Sakura fue fanatismo Con Tokyo Hotel fue enfermo Toda mi habitación con banderas El póster grande Yo empecé a vestir de negro La emo, los ojos como un mapache Las redescillas Y todavía me encanta ese estilo Un día voy así, de princesita Y otro día voy de cuero de negro Con los ojos negros Fui a un concierto con ellos, mi, mi madre me acompañó, yo tenía 15 años, llorando, llorando la viva, vida, llorando antes de entrar, llorando en el concierto llorando al salir. Incluso estaba para dormir ya en la cama y yo llorando y mi madre. Y, yo. y ahora Ya no soy así, ya veis que estoy aquí hablando. Aún así me da mucho corte hablar muchas veces con otras personas y hablo lo justo porque pienso que se van a aburrir y tal. Con lo cual, si sí, yo hablo poco y encima cuando hablo me cortan. Habéis visto, si sí lo he dicho, tengo otro canal de YouTube que es de Jazz Dance, aunque está desactualizado totalmente desde que empecé la mudanza y tal, porque antes sí que tenía un pequeño estudio y tal, pero ahora aquí está. Una serie que se está rodando de Miguel Bosé. De gente. Y, y pues eso, es un caso. Okay. perdiendo idioma oído. Y lo del colegio ya pasó hace mucho, así que este me olvido. Y francés me gustaría un montón, aunque la R no, no es lo mío en el francés. de nacimiento encantó y no lo sé sí el misterio de un chico encapuchado con una máscara que combate con espadas y la historia el caso que me enamoré de el zorro totalmente y por eso ahora los chicos que hacen combate y esas cosas como que más cuatro para mí fetiche <risa> Se puede ser, pero me encanta tanto que en un cumpleaños tuve dos regalos uno fue un móvil y guau, wow, un móvil que guay, ¿no? y el segundo fue la edición especial del zorro con la peli 1 y la 2 Adivináis que me hizo más ilusión y casi me pongo a llorar el móvil las pelis fue así <risas> 18 libro favorito sagas. La primera fue Oscuros de lauren Gate si no recuerdo mal y a los que les gusta leer con historias amoríos y tal bueno pues es una historia entre un ángel y una humana que tienen una maldición entre ellos y cada vez que se besan la humana arde y muere y nace en otra vida igual es un bucle continuo y el ángel cada vida de ella la pierde una y otra vez, hasta que consigan quitar la maldición. Me encantó. Y el segundo, Memorias de Idun. son tres libros largos, tensos, y a quien le guste los tríos amorosos, toda recomendación, lo típico de la chica. por naturaleza y ella está como más sencillo, hoy estoy aquí, mañana en Cancún, mañana en Nueva York y pasado en la India pues, pues eso 20 tatuos o piercing no, y no, no tengo ningún tatuaje, ningún ningún tatuaje solamente he tenido el de los chetos, estos que se pegaban y se quitaban, y piercing ninguno solamente los dos eh, pendientes Siquiera me los pongo a veces, me los daría. Piercing, creo que no me los daría. Porque aunque luego se cierre, se te quede la marca. Aquí, se te queda se te queda, no. Y tatuajes, debo de estar muy, muy segura de qué quiero y dónde. En todo caso, sería una rosa. Eh. No sé dónde, en algún sitio que no se vea mucho. escribo un poco, nací en agosto, con lo cual soy un símbolo de fuego, me enfado a veces rápido, ardo mucho, cómo decirlo, no soy prepotente en ese aspecto, no soy prepotente, pero somos muy, si quiero secuestra la verdad que no es muy bonito visto así pero la importante es está en el interior aquí tenéis una pista si os dais cuenta Video. muchas gracias por ver como siempre, por escucharme por aguantarme y sobre todo por participar y enviarme mensajes de, pero por qué no haces más ASMR, por qué no haces más vídeos? yo los hago de verdad, aquí está la prueba lo que pasa que tardo por, como dijo la muchacha no tengo el estudio y tengo todo yo continuamente de habitación y pierdo cosas así y... es un desastre pero aquí sigo así que muchas gracias por ver y hasta el próximo vídeo